Dejé la cámara en el baño y la dejé en el peor día. Comimos en Papi's Steak. Estaba yo sentada. Y en la otra mesa estaba Hailey Beaver. Y en el día número 7, ¿qué nos habrá traído? ¡Ah! Nuestro calendario. ¿Qué cosa es esto? Una botella mágica. Clue de Pop, Ustedes sabían que esto es una de las marcas que más le gusta aquí en Kardashian Ustedes saben que yo soy fan de ella En lo que yo voy viendo que es esto Sheer Fluid veil. ¡Oh! Esto es como un maquillaje ¡Oh! Miren, tiene un poquito de color Yo voy a ir averiguando Y ustedes vayan a ver el video nuevo Ya nos estamos yendo de Saint-Barth. Les cuento que para llegar a Saint-Barth tuvimos que primero ir a San Martín en el avión. Del avión tuvimos que coger un burro, del burro La Loma no mentira. De ahí tuvimos que coger este botecito que ustedes ven atrás de mí para poder llegar, la razón por la que tuvimos que tomar un bote mis amores es porque en esta familia se viaja con mucho pero con mucho equipaje así que aquí en Saint Barth solamente pueden aterrizar barquitos muy pero que muy chiquiticos Que bueno no nos daba la cuenta mi amor porque yo solamente tengo una dos, tres, como siete maletas yo solita, junto con las cámaras, junto con el bolso de mano, las cosas de maril etcétera, etcétera, etcétera y demás Y esa es la razón por la que nos vamos en este barco Mis amores, mágicamente ya estamos en el avión destino a Miami No queremos ir no ¿verdad mi amor? No, we wanted to say que nos queremos nos quedar queremos quedar Dos o tres días, aunque sea Miren cómo va esto, como una guagua Qué hambre tenemos y lo único que hemos podido entrarles a esto, pero ya el catering, mami, ¿tú compraste el catering? Sí. Gracias, mami, eres tan buena. Siento que siempre que les hago vlog, les hago videitos en el, en el baño. Mis amores, mi día todavía no termina. Dejen que ustedes vean todo lo que yo tengo todavía por hacer. Y así, mágicamente He llegado a mi casa Desde St. Y no he terminado, me voy a bañar Porque todavía tengo que salir otra vez Tengo un cumpleaños muy, pero que muy especial Así que nada, ustedes van conmigo también Mis amores Y como se pueden dar cuenta Ya es el día después Dejé la cámara en el baño Y la dejé en el peor día Ustedes pueden creer Que comimos en Papi Steak en Miami, me encanta, mis amores Mis amores no, mis amores Estaba yo sentada, había otra mesa Y en la otra mesa estaba Hailey Beaver Miss Beaver Ustedes pueden creer eso, yo perdí esa oportunidad De grabársela Qué linda es en persona Creo que tengo un pequeño clip Muy, ustedes escabullándome ahí Porque me daba como penita también Ustedes saben que uno tiene también su reputación Uno es influencer, uno tiene que hacer su... No sé, su, su, eso mismo Ya como pueden ver estoy lista Ya se acabaron las vacaciones Miren cómo está el reguero, mis amores Es moving day Today. Y miren cómo está esto Amores, espero que estés vestido Miren esto Dios mío, qué ha pasado en esta habitación Nos vamos después de mil años viviendo en esta casa Llegó la hora de partir y yo no sé cómo yo voy a mover todos mis tarecos Se los juro Nada, ya pronto les mostraré la, la nueva casa Ay, Estoy nerviosa Estoy nerviosa y, y siento que voy a llorar mucho Cuando ya me toque irme de aquí Pero bueno, ahora sí con este vlog Terminamos lo que fueron mis vacaciones a St. Boys. Espero que hayan disfrutado muchísimo Como yo he disfrutado hacerlo para ustedes Saben que son mi amor, mi tesoro, mi todo Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado buenos días mis amores bienvenidos a un video blog con mis espejuelos super sucios mis amores voy en camino a una aventura y ustedes me acompañan junto con mi príncipe azul mi príncipe encantado Puchi, mis amores voy en camino a ponerme un yeso en la cintura nunca en la vida he hecho esto pero me han dicho que funciona Y sobre todo funciona para algo puntual Es decir, si tú tienes una actividad Si tienes una fiesta, una alfombra roja O algo así Este es tu momento de ponerte tu yeso Así que nada, Ya llegué ¡Ay Dios mío! ¡Chocolate! Voy para aquí, miren Eso. Ay, rosado, me encanta Ya vamos a empezar primero con un masaje de drenaje Así vamos, mis amores Así vamos Ay, Ahora me están poniendo un plástico Miren cómo va Mis amores, y así quedo, miren Ya ya me veo cintura Ya no me veo cintura, ya me veo cintura ya. Ay Dios mío, qué éxito 24 horas, ustedes conmigo, ¿ok? Miren quién vino a visitarme Te amo, coquito Miren lo que voy a almorzar Mis amores, no les he grabado más nada porque no he hecho más nada hoy Bueno, ya estoy acostada Mírenme por aquí, Yesito aquí Vamos a ver qué tal la noche, no llevo todavía las 12 horas Llevo como 13 horas Aquí está el Yesito Y a ver qué tal me va durmiendo Les mostraré mañana Buenos días por aquí con cara de dormida, me acabo de despertar mis amores, miren Miren quién aguantó el yeso la noche entera No es la cosa más cómoda del mundo para dormir, pero se aguanta Se aguanta, ahora me voy a lavar la carita mis amores Muchos de ustedes me han pedido Muchos de ustedes me han pedido, Cami vuelve a hacer por favor tu rutina, lo no, de los 10 pasos, mis amores. Yo estoy ahora mismo, miren, estoy usando este jabón de Dior. Estoy utilizando la crema esta de la mer, casi todo lo que estoy utilizando es la mer. Este que está por acá, que es la mer. A ver, ¿dónde está lo otro que yo uso de la mer, que no lo veo? Esto que es lo máximo de la maximidad. Lo amo muchísimo. Aquí solamente hay 4 pasos, mis amores. Porque pues los otros pasos casi todos están aquí guardaditos en esta, en esta nevera yo los voy sacando Así que nada, me voy a arreglar Y ahora los veo Los amo Bueno, ahora es hora de mi café Y ahora en la casa tenemos esta maquinita Que tú puedes enviar las fotos que tú quieras Y te sale Puchi, ¿te acuerdas que estoy prueba contigo? ¿No? Mira, venga, para bueno, que lo, para, hacer Moisés. para poder perdonarte, quiero que me mira, hagas un café con la foto de mi hija Josefina. Gracias. A ver, ¿qué hace Moisés? <risa>